Digamos que el objetivo fundamental es que a través de las historias consigamos más ventas O sea que facturemos más dinero a través de las historias que es posible no la, Lo más importante, es decir, lo más importante de las historias es la primera Si tu primera historia no funciona, estás jodido Si al final te están viendo 10, 15 personas, joder, pues las probabilidades de, de vender son infinitamente menores que si te están viendo 100 o 200. Y a veces no hace falta salir fuera, sino que con lo que tienes dentro, con la comunidad que ya tienes dentro, es suficiente. Entonces yo sí que soy súper meticuloso, súper perfeccionista con este, con este tema, ¿no? Porque joder, o sea, ya que me he currado que alguien entra a mi red social, que alguien esté ahí, pues, pues me jode que... Bueno, pues que no le esté llegando, ¿no? Y, y que a veces menos y, y, y mucho menos Pero sí que es cierto que se han descubierto Como diferentes tácticas o diferentes cosas prácticas que, que os enseñaré aquí Que te permiten, pues Llegar a esas personas que, que antes no estabas llegando Y en consecuencia, joder, pues Vender bastante más Entonces, principi principios básicos de, la, joder, de las redes sociales que, que, to que todos sabemos Y sobre todo del tema de, de, de Instagram La red social al final lo que quiere Es que al usuario le vaya bien no, no a ti como empresa, no, a, no que al usuario Que al final es su producto, le vaya bien Entonces, hay dos claves fundamentales Y además veréis que ahora después tienen mucha relación con, con, el, con el tema práctico que vamos a ver que son dos O sea, súper claras Que es la interacción Que haya interacción O sea, sencillo Y que retengas mira Dani, pero joder, esto no es un vídeo de YouTube ¿Cómo voy a retener a una persona? Lo vais a ver ahora con, con, bueno, con dos metodologías prácticas que os he puesto Para que empecemos a aplicar desde ya ¿Vale? Entonces, teniendo claro en o, o la cabeza Que todas las redes sociales, pero concretamente ahora Instagram Se centran en estos dos principios, interacción y retención Los dos métodos, mira que o sea, hemos probado nosotros literalmente de todo Vamos a cambiar la, el, no sé, la tipografía, vamos a utilizar aplicaciones externas Para, para potenciar todo esto, o esa... Mil millones de cosas y al final todo se resume O lo que más nos ha funcionado se resume en, en literalmente dos cosas Que son estas dos Detrás de escenas y estamos entrando en la parte práctica Y textos O sea, literalmente de todo, de todo, de todo Y mira que hemos hecho mil millones de pruebas Todo se resume a esto Al detrás de escenas Y a textos ¿Por qué son tan importantes estas dos cosas? ¿O por qué han funcionado tan bien? Tiene su lógica. El detrás de escenas porque le hace sentirse a la gente que forma parte de la película. Nosotros esto lo vimos con un producto, estábamos lanzando un producto y, bueno, pues... La persona que estaba lanzando el producto hacía como el detrás de escenas. Pues mira, aquí estoy creando el producto o estoy aquí en la sala de grabación. Entonces, conseguía que el espectador que le estaba viendo se metiese de lleno ahí. Es decir, se formase parte de la película. Entonces cuando se acaba el producto Imagínate decía joder, si, si yo, yo he vivido el día a día, yo he estado ahí Como cuando ves una película ¿no? Que, que no sabes ni cómo ni por qué Pero quieres que gane esa persona Quieres que, que sea ese superhéroe, quieres que no muera Pues aquí es lo mismo, ¿no? Como que le, se implica de forma automática Y los textos Y esto muy poca gente lo está utilizando Lo que hacen o lo que consiguen Es que la persona se pare Y lea Se pare, detenga tu historia y siga leyendo Súper, súper, súper importante Entonces, teniendo esto claro, vamos a ver los ejercicios O sea, las cosas prácticas que es al final lo que lo pues queremos todos O sea, cosas prácticas, no queremos nada de mierda Dos ejercicios prácticos que hay que llevar a cabo desde ya Uno relacionado con la interacción y otro relacionado con la retención ¿Cómo vamos a potenciar esta interacción? Bueno, lo más importante... Y a mí antes me pasaba, o sea, me pasaba que me ponía a subir historias como un loco Y decía, joder, si sí, sí, sí, me he trabajado las historias, si es que lo he pasado por esta aplicación Si es que he hecho mil millones de cosas Pero, tío, si me la ven un cuarto de las personas que me siguen, ¿qué coño pasa? Entonces, haciendo pruebas y haciendo pruebas, me di cuenta que la, lo más importante Es decir, lo más importante de las historias es la primera Si tu primera historia no funciona, estás jodido Puedes currarte las siguientes, puedes dedicarle... Da igual, la primera historia es la que importa. Y lo vais a ver aquí porque justamente es donde se le presta más importancia, donde está como ese ese, ese gancho. Es decir, lo mismo que cuando grabamos los anuncios. O sea, la, el, el gancho, esos primeros tres segundos es lo importante. Pues aquí la primera historia va a marcar si el resto de historias tienen engagement, si el resto de historias la ve más personas o no. Y la diferencia es brutal. Es decir, yo he visto en comunidades grandes... Eh, historias de, pues no sé, estar 10.000 personas viendo las historias y cuando se hace bien esta estrategia multiplicarlo por 10 ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Bien En formato interacción La primera historia Preguntas y respuestas ¿Por qué? Porque vas a potenciar esa comunicación, porque le vas a decir a, a, a Instagram ¡Hostias! Esta gente está teniendo interacción conmigo, me está preguntando Y va, te va a abrir, porque va a decir ¡Hostias! Aquí hay gente interactuando, esto pasa Voy a enseñárselo a más de sus seguidores Pero es que no nos quedamos ahí Ya una vez que hemos abierto, digamos, o que ya ese, ese volcán ha, ha erupcionado Seguimos ¿Y qué es lo que hacemos? Uno, dos, uno, dos le damos a elegir Si, si estáis en Instagram yo, Bueno, es que no, no suelo pasar mucho tiempo Viendo contenido para otros Pero sí haciendo muchas pruebas para mí Se lleva mucho esto el, ¿Qué te gustaría vivir en la playa o en no, la montaña? ¿Qué te gustaría hacer A o B? o sea tú te crees que al tío Se le interesa realmente tu respuesta Le da igual Pero sabe Que cuando tú puses uno de los dos botones Lo que estás haciendo es Potenciar esta interacción Entonces Aquí explota el volcán Esto es lava Que sigue llegando, personas, sigue llegando a personas Y aquí finalmente hay un CTA Si normalmente está Si normalmente está llamada a la acción Que es lo que a ti te interesa Cuando le dices oye vete aquí y Regístrate o vete aquí y cómprame este producto Lo veían 10 personas Y te compraban una Pues si te lo ven 100 Te van a comprar 10 y es aquí donde está realmente el, el, el punto más importante de todo esto Retención, esta es muy buena. Yo esto lo empecé a implementar en Instagram con. Bueno, a través de las historias en, en formato vídeo. Funcionaban de la hostia. O sea, de la hostia, y me di cuenta que si lo hacía en formato texto, se potenciaba aún más. ¿Por qué? Porque las personas, o sea, si están en vídeo, van pasando, bueno, pues constantemente. Si están en vídeo, pues quizás están en el autobús, o quizás no tienen mucho tiempo, o quizás. Joder, pues no quiero escuchar otro vídeo más Y pasa Pero si les pones un texto, es diferente Porque da igual que esté en el autobús, que esté en el metro Que esté en el hospital Va a parar y va a leer Y cuando pare y cuando lee Le retienes Los mejores anuncios O sea, mira, ahora estamos en medio de un lanzamiento Donde la inversión es muy grande Es decir, bueno, hablo de cantidades O sea, abismales en publicidad Y tío Hemos, o sea para que os hagáis una idea, hemos creado, no sé, igual 100 creativos, tenemos 20 vídeos Tenemos un millón de cosas Que nos han llevado un montón de tiempo a hacerlo Y lo que mejor nos ha funcionado Han sido las historias Pero con diferencia ¿Por qué? Porque es la única vez o el único momento Donde hemos conseguido que realmente La persona pare y lea no un vídeo, no un creativo Pare y lea Entonces, súper, súper, súper importante esto ¿Cómo retenemos? A mí me gusta hacer esto como si fuese una película O como una historia Si, si me seguís, veréis que soy mucho así De, de, de historias, de películas, de te cuento ¿Por qué? Porque retengo Entonces, como decía antes Esta primera historia es la clave que es la erupción de ese volcán. Entonces, ¿qué le vamos a poner aquí? El tráiler. Esa cosa misteriosa, o esa cosa que ha pasado, o, o, o esa cosa que no te esperabas. El tráiler. Después de aquí, texto 1 de la historia, texto 2, lo haces como quieras, texto 3, y finalmente, llamado a la acción.